Una vez creada nuestra base de datos en Word vamos a hacer una breve presentación sobre su interfaz. En la parte superior derecha podemos cambiar el idioma, ya que Word es un gestor multilingüe. En actualizar el perfil podemos modificar nuestros datos de nombre, nombre de usuario o dirección de correo electrónico. En el siguiente podremos modificar, personalizar nuestra base de datos. Desde Contáctenos se puede enviar un correo electrónico al soporte técnico de RedWord y en RedMobile vemos cómo acceder a nuestra base de datos de RedWord a través del móvil. Cuando queramos cerrar la base de datos tendremos que hacerlo desde Salir. Hay una serie de menús que iremos viendo a lo largo del curso y en el menú de Ayuda. Se encuentran los tutoriales y el archivo de ayuda muy útiles para resolver las dudas. En la parte derecha tenemos una ventana que podemos cerrar o abrir. La primera sección es la de avisos. Aquí publica Word las novedades. En recursos tenemos acceso al centro de asistencia y a webinars, que son una serie de cursos que tiene publicados ProQuest en su página web. A continuación, la sección de carpetas. Vemos tres carpetas que da Red Word por defecto. Estas carpetas no se pueden modificar ni borrar. La primera de ellas es mi lista. Funciona como un favorito donde se pueden ir guardando todas las referencias que importemos en una sesión. Las referencias que no están en ninguna carpeta son aquellas que hayamos importado y que no hayamos guardado en una carpeta en concreto, pues podremos encontrarlas aquí. Y última importación, cada vez que hagamos una importación las lleva a esta carpeta, pero tenemos que tener la precaución de sacarlas de ella antes de realizar la siguiente importación, ya que reemplaza las referencias con la siguiente importación. Desde acceso rápido, estos son accesos rápidos a una serie de opciones que se encuentran en diferentes menús y por último la sección de estadísticas que son estadísticas que nos da el sistema sobre nuestra base de datos.